Familia, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal. Hoy les traigo un video probando la KSP45. Vamos a observar cómo se comporta a mediana, larga y corta distancia. La verdad, que para mi opinión, mejor no te digo más nada. ¿Sabes qué? Vamos a verla en partida y después conversamos tranquilo. Así que, ¡Vamos que play! ¡Epa! ¡Epa! ¡Epa! pa, ¿Qué anda con esta arma? ¡Epa! Del suelo está buena, ¿eh? Del suelo está muy chula Tiempo de recarga va a estar... ¡Uh! Rapidísima la recarga No me la esperaba tan rápida Pero del suelo pega divino ¿Y eso que es del suelo esta, eh? No, no, no, no, no, no, no es personalizada ni nada, no Creo que todavía no la tengo tampoco Pero ustedes imagínense lo que es ya. Del suelo tiene esa, esa cadencia. Lo que vi yo ahí, números fueron en 34 de daño. No tiene mucha dispersión de cerca. Eso fue interesante. La verdad que fue interesante. Fue chido. ¿Cuánto? 45 de cadera para arriba. Pecho da 45. Epa. De pecho da 45. Pecho cabeza da 45. Interesante. Nice. Abrimos el mejorador. Eh, no estamos tan lejos de eso. No podría ser peor. Mira, bien, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta porque hace más daño de que yo esperaba, de verdad que hace más daño de que yo esperaba. Mucho más. Es una locura. Es un mini es un mini cañón esto. No, papá, con la chicos no tenías nada que hacer. A la distancia de 21 Bien, así me gusta, así me gusta Estamos completos, me queda Somos uno contra uno A ver a dónde estás ¿A dónde te metiste? ¿A dónde te metiste, papá? ¡We have a winner! Estaba fácil, estaba fácil, lo debo admitir Sobre todo con esta nueva arma, me pareció bastante interesante eh, Son, A ver, no necesitas impactar más de 5 municiones como para eliminarlo Te está haciendo 34 35 de daño Muy muy interesante Vamos a verla en la armería, porque todavía no la tengo Así que vamos a verla en la armería Bien, esta es la KSP, la nueva KSP 45 Tiene 34 de daño, precisión 49, alcance 46, una cadencia de 75, una movilidad de 107 Mucha movilidad, mucha movilidad Un alcance nada despreciable de 46, si es que esta no está nada, como es nada equipada, es común Control 41 que dice, a ver, vamos a ver los detalles. Su fusil de ráfaga de tres proyectiles con baja cadencia de disparo, pero con gran daño de ráfaga a corta y media distancia. Sí, eso lo pude comprobar. Es un arma que a larga distancia, por ahí, no es la, eh, la esmeralda o la, la frutillita del postre, pero de media a corta distancia sí. Sí, la verdad que es muy buena, muy, muy interesante. Bueno, ustedes lo pudieron ver en el gameplay, chicos. Así que nada, eso ha sido todo por hoy. Nos vemos en el próximo gameplay. Chao, chao.